Estos son los seguidores que tenemos ahora. Vamos a recargar. Y voilà. Ya nos han llegado, chicos. Nos han llegado 72, imaginaos. ¿Qué pasa, gente? Hoy os traigo un nuevo trucazo para ganar seguidores en Instagram. Y sí, ayer hice un vídeo para ganar seguidores en Instagram. Pero si hacéis este truco más el que os voy a enseñar hoy, va a ser alucinante. Ya hemos crecido un montón. Somos... 2930 y pico seguidores una pasada y el truco es súper sencillo no hay que hacer nada simplemente aquí que irse a una página y ya está vale ahora el truco está en hacerse muchas cuentas secundarias vale pero muchas muchas y un suscriptor nos ha dicho cómo se hace tantas cuentas a eso vamos a enseñarles hoy bien chicos como ven tengo 2900 personitas ya siguiéndome en instagram y bien, es, es muy fácil hacerse cuentas secundarias. De hecho, ya tengo otra aquí. Este nombre no me lo copien, por favor, ¿vale? Mirad, tengo varias cuentas. Como veis, y es muy fácil hacer más cuentas. Por ejemplo, nos vamos aquí, ¿vale? Y aquí en añadir cuenta. Iniciamos sesión. No, creamos, creamos la cuenta nueva, gente. Y ya está. Y nos dice nombre de usuario. Vamos a crear otra cuenta más Este nombre, no me lo copio Por favor, no sea cabrones Vale Generador 012 Y contraseña, pues lo voy a poner yo aquí Ya una vez puesta la contraseña, gente Nos va a decir este mensaje de aquí Completamos registro, vale Si queréis poner otro correo electrónico, os recomiendo una página web Que se llama Correos en 10 minutos Que son correos que desaparecen después Y no hace falta hacer nada más Completamos registro, vale Nos dicen esto, lo vamos a omitir Omitimos, añadimos una foto de perfil, yo voy a elegir esta, por ejemplo, es un poco random, ¿vale? Y siguiente. Y ya está, chicos, ya hemos hecho otra cuenta secundaria. Es súper fácil. De una vez publicadas las dos fotos, chicos, lo único que tenemos que hacer es hacer lo siguiente. Hacer el truco que os mandé aquí arriba... Y hacer lo siguiente Bien chicos, nos registramos en la página llamada IGTools Que lo dejaré en el comentario fijado, ¿vale? La página Y es muy fácil Solamente entramos a la página Y nos bloqueamos con la cuenta secundaria que hemos hecho Por ejemplo, ponemos el nombre Y la contraseña que hemos puesto No nos interesa porque es una cuenta secundaria Que no vamos a usar nunca Y nos bloqueamos, ¿vale? De hecho voy a entrar a Instagram Para que veáis cómo crecen los seguidores al instante Pero muy rápido vale Entonces hacemos este truco de aquí Más otros trucos que os voy a enseñar en un futuro Ahí está Tenemos 2940 seguidores Y nos vamos a meter seguidores Esto a veces deja de funcionar así que hay que aprovecharlo ya Ponemos el nombre de la cuenta que queremos ganar seguidores Tal que así vale Ponemos el nombre ahí Y simplemente tenemos que Dale a Summit. Poner la cantidad que nos deja poner de seguidores. Que en mi caso son 35. Ponemos 35 y listo. Vale, también hay una ruleta aquí. Que a lo mejor si tenéis suerte os toca lo de los seguidores. Vale, también aparte de seguidores, te dan muchas cosas también para ganar. Por ejemplo, fotos guardadas. Dos, mira, tenemos. Ahí vamos a ver. vale Estos son los seguidores que tenemos ahora Vamos a recargar Y voilà Ya nos han llegado chicos Nos han llegado 72, imaginaos Así que nada chicos, como veis Hemos ganado hasta más de 1000 seguidores En una semana Y bueno, porque tampoco me he puesto a darme Seguidores instantáneamente Pero sí, hemos ganado hasta 1000 seguidores En una semana, incluso se puede llegar a ganar 1000 seguidores al día Y así que Chicos, hacerse cuesta secundaria que es súper rápido, se hace enseguida y como veis ya vamos a llegar a los 3.000 seguidores enseguida. Os voy a traer más trucos para llegar a seguidores, a los 10.000 sobre todo, que es a lo que yo quiero llegar, a 10.000 seguidores quiero llegar. Así que, eso, suscríbanse a este canal para más trucos de Instagram, que los míos son los mejores ya os digo yo, así que nada. I'm empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step